A ...desarrollar, fraude. ¿Qué querés que te diga? Es lo que la gente opina, yo escucho igual que ustedes. Sí, sí. Pero la verdad que la diferencia es muy chiquita. Y yo lo que pienso, que esta es la cuarta jugada de la venganza de Daniela. A ver... Claro, ¿quién lo mandó a Maxi con la espontánea? Daniela. Daniela. ¿Cómo venía la jugada? Recuerden, Coti, Conejo, Tiago y Maxi. Claro. Esa es la jugada, ella lo votó... Julieta lo votó, o sea que las chicas, no digo que se pusieron de acuerdo, pero había una cosa contra más. ¿Y, ¿Y la indignación de la gente, del pueblo, Porque el, el hashtag, eh, la tendencia no era solo uno, era eh, nos, nos están cargando, es fraude, eh, los nombres de cada uno. Y ¿Por qué una cosa la son las redes y otra cosa es la gente que vota? Ya lo dijimos mil veces, una cosa son las redes, que es un determinado público que se expresa, que está pendiente, que se mete en las redes, que polemiza. Y otra gente es la gente que, boom, vota y pone su plata. Son otro público. Que sí venía a las redes, siendo muy de, clara, con Agustín en su momento, con Coti en su momento, con distinto, con la Tora en su momento. que Pero a veces sí, a veces no. se anunciaba previamente. Ya Pero que... ya pasó, que a veces sí, a veces no. Y aparte la diferencia fue muy pequeña. Fue 49 a 52. ¿Viste que hay una... Están, se está viralizando, que siempre cuando hay como una especie de, de tongo, eh, el porcentaje es el mismo, <ríe> con varios participantes? Chicos, todas... bueno, vayan, pregúntenle a la escribana, pregunte a los votos. Ustedes tienen que ver lo que es la cantidad de votos que llegan, es impresionante. No es uno ni dos, son millones de votos. Y bueno... Para los que con... Sí, eran, para el público, que por ahí puede estar viendo esta nota dice, che, pero no, ¿cómo puede ser si todo queríamos? A lo que mejor sea... es el momento en que se cerró la. Y periodistas también que estaban como tuiteando diciendo, che, ¿qué sí, onda? Sí, bueno, está bien, todo el mundo. Yo también puse el sorpresivo, la sorpresiva ida de Maxi. Yo lo entiendo, pero a lo mejor es el momento en que se cierra la votación, el momento de las notas que se estaban viendo sobre Ariel, la gente que dijo no, sí, se no, tiene que ir Maxi. A Ariel o previos, o la, la gente, que Claro, o la gente que dice se tiene que ir Maxi. Porque Maxi ya fue, Maxi ya se ganó el auto, ya pasó su momento, que se vaya con Tini. Hay de todo. ¿eh? La gente ahí manda el voto y ahí cambia todo. ¿Les sorprendió lo que pasó con, con Gran Hermano ayer esta ida de Maxi Ariel que se queda en la casa? Porque está viendo en redes estaban la gente está como... ¿Vos decís por el plagio que dicen que hay? Claro, que hay fraude, que fraude. hay fraude, como que la gente no está creyendo mucho. Fraude. No, yo no creo que haya fraude. ¿No? No. ¿Y la escribana? No, ¿qué hacemos con la escribana? No, no, digo, el mono dice que venga la escribana y viene corriendo con el sobrecito. claro no aclara siempre, dice, chicos, esto es una votación con toda la razón del mundo. Y, pero... pero la verdad me parece que para la casa sirve más Alfa que Maxi. Claro. Que lo saca Alfa. Que quede, Perdón, Ariel no, que, claro. que Alfa. Que se quede, claro. Para... Que lo saca Alfa, ¿entendés? Eso digo. ¿No les sorprendió a ustedes que se quede Ariel, digamos, viste que como que decían que seguía se va a ir y demás, y como que no, o sea, como no encuentra no lugar en la casa? Eh, ustedes han analizado también el tema no de... ¿Vos querés decir que es la producción que... ¿A dedo decide sacar a Maxi porque les conviene más a Ariel? Eso lo está diciendo Nancy Duret, yo no lo dije nada. ¿Lo estás diciendo vos? <risa> no, estoy preguntando por, porque la, en las redes como que estallaron ayer, todavía sigue. Mira, yo te voy a decir algo, sí. esto se va a saber de acá a 10 años. Como ¿Sí? ahora supimos que en el ahí. patinando ahí los Mierda porcentajes por eran truchados, dentro de 10 años nos vamos a enterar de lo que pasó en gran hermano. Indignado con lo de Ariel y Maxi ayer, ¿cómo viste esa, esa situación? Porque en las redes están que arden, que tronan, eh, fraude, indignación... Fraude, sí. Yo no, no creo en la teoría de los fraudes, sí. porque ¿de qué le serviría al programa, eh, digamos, eh, eliminar al que el público no eligió que elimine? Claro. Pero sí creo que el programa ayer, eh, claramente, eh, con los tapes... Y es válido ¿eh? no es una crítica. Sí, eh, los dos tapes previos, tape previos que pusieron a favor de Ariel, la balanza le inclinó a favor de él. Eh, y la, de hecho la, la, la votación fue muy, a ver, muy reñida y fue muy, muy poquita la diferencia de votos. Y creo que tuvo que ver con eso. Con, con en ese cambiaron. rato decir que claro un programa tan visto en ese claro. momento pueden empezar a mandar decir sí, muchas yo gente. creo por ahí se si había algunos y indecisos ponearon. porque no era una yo escuchaba a algunos analistas de, de Gran Hermano que esta no fue una votación de mucha cantidad de votos ¿Me entendés? Y mucha gente que... Porque no había personajes tan fuertes En el teléfono o sea, esta fanáticos Digamos O gente seguidora no, no son dos personajes Que arrastren Por claro, lo menos Claro Ni, ni por odio Ni por amor no, no, eh, ni claro, no, Porque no eran tan odiados Ninguno de los no, dos no, no. Eh, Y me parece que tuvo que ver con eso Pero sí, claramente La producción Quería que se quedara él Para seguir haciéndole La vida imposible a algo. Yo sé que vos Estás en, en Telefe, las tres pelotas, pero vos sos un tipo genuino que a esta altura de la vida decís lo la que pensás. La pregunta es... Polémicas con la ida de Maxi en las redes, la gente no está descreyendo totalmente... A mí me encantó de la que quede encuente... Ariel. Sabes por qué Ariel se tiene que quedar? No podés en, el, en esta instancia del juego sacarlo ni a Ariel ni a Alfa, porque los dos generan mucho condimento como contenido Pero para el programa. Está, ¿No está la coincidiendo gente Twitter, Twitter? Sigue furiosa. La gente estaba furiosa. La tele potencia a las redes. Las redes no potencian a la tele. Entonces, ¿qué quiero decir? Lo que pasa en la tele no es lo que siempre pasa en las redes. Y lo que pasa en las redes no siempre es tendencia a saber qué va a pasar en la tele. No sé si se entendió. Sí, sí. Es claro, me parece, Venía el Venía coincidiendo en un 90%, 80%, sí. porque ya la, vez, la semana pasada no fue lo mismo, falló en los cálculos. Y en esta, digamos... Como sí, hay que gente que puede de... estar en el acuerdo, hay gente que puede estar diciendo... Fraude, ponían hay fraude. También pasó en otra oportunidad que dijeron que hay fraude, pero bueno, desde el momento que hay una escribana, yo confío en que hay una escribana y que hace las cosas como corresponden. Por algo está contratada. De última, pregúntenle a ellos, pero a mí me parece que eh, la gente eligió de esta manera. Yo no voté nunca, no votaría nunca, pero si hubiera votado, hubiera votado para que Ariel se quede. Está bien que el voto es eh, negativo, sí. porque es eh, eh, quién Por querés culpado. que se... Que se vaya, o sea, hubiera votado para que se vaya Maxi. ¿Cómo se fue? Polémica, fraude, sí. las tendencias en Twitter con lo de Ariel y Maxi. Qué fuerte la palabra fraude, chicos. Fuerte la palabra, ¿no? Muy fuerte, pero es raro. La realidad hay que decir la verdad. ¿A vos qué te, qué te pasó con, con esa eliminación? Eh, me pareció muy raro, por no decir rarísimo, no. porque la verdad que encuestas que veías en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, no son, un, en, ver, no son marcador de nada las redes sociales, claro. pero en todas daba fuera Ariel. No había una que lo daba adentro de la casa, es una realidad eso. ¿Es la primera vez que falla o en la anterior ya hubo como que no coincidió lo de Twitter o lo que pedía Twitter, pero en, en cuanto a encuestas, que sí. sería la primera vez? Esta es muy evidente, muy la evidente. realidad. Eh, yo no pensé, a ver, yo estaba convencido de que sí, Ariel, hay que decirlo, sí. pero más parejo. No más me parejo. imaginé este 70-30 que se hacían las redes. Claro. Cuando vi que decía Maxi no lo podía creer, como le pasó a muchos. También hubo, seguramente hubo mucho menos voto ayer por dos cosas, son gente que no tiene mucho cariño afuera, bah, que la gente no... No se siente muy representado. Claro. Entonces, al haber menos cantidad de votos, puede pasar estas cosas que se fue alguien que no estaba... No generaba está... como ahí lo quiero sacar. No generaba como claro. otra, una Tora en su momento, no como era voto la tora o... No era la Tora, claro. no era o el que sea. Ortín. No era Frodo, no sé, el que venga. Y por ahí, por ahí se votó menos y eso cambió un poco el resultado. Pero también hay, hay que preguntarse un poquito, che, qué raro, qué raro. Nada más, no, y estamos diciendo todo trucho, ¿no? Pues ir escribano, hay gente que firma eso sí, está obvio, obvio. certificado. Pero, Pero preguntemos, no, me llama la atención. No hay una sola encuesta que lo daba. A ver, ¿Qué cuesta viste vos? No, no, no, no, no la ¿todas se iba, en todas se iba Ariel supuestamente. Bueno, por eso yo, no, Daba da, coinc... que decía que Ariel se quedaba y que coincidían todas. Lo que pasó que fue que Nacho era el primer salvado, sí. que después era Maxi y después se iba eh, eh, y que se iba Ariel. Claro, sí, sí, esta la... A ver, hubo alguna que otra salida que vos te sorprendió. Como esta no hubo ninguna para mí. En la red no había nadie, que no lo podía creer nadie. Claro. Eh, a ver, el hashtag fue fraude, tongo... Y todas esas palabras, que yo no coincido, no estoy de acuerdo con eso. No. Pero, permitime, aunque sea, pero te sorprendió mirando y dijiste, sí", claro. Me tengo que sorprender un poco. Me, me pareció raro. Es sorpresiva la eliminación de Maxi, ¿no? Sí. La gente en las redes, viste, está... está No sé, la palabra no me sale. Está recaliente la gente sí. enojada. Yo, vos sabés que lo dije en las redes antes de, de empezar el programa. Digo, bueno, le damos el chau chau a Ariel. Pero para mí esto es eh, una venganza contra Alfa. No es por Maxi en sí, porque Maxi era... Ah. Lo que yo creo que era una persona que pasaba desapercibida, más allá que tenía su juego, no sé si era tan. Había mejorado un poco su imagen en esta última semana. Mejoró cuando se fue Tini, empezó a jugar un poco más, pero bueno, no era un personaje que la gente en las redes o sí, en la sí. calle lo odiaba ni que era para sacarlo. Pero como la gente lo, no lo quiere tanto a Alfa, yo creo que de verdad era. tenía pero que era ver. En con... la contra sí, para mí es una venganza contra Alfa. ¿Y ¿El público? ¿O la producción? No, no, el público, ah, en la no. producción no, bueno, creo que es todo legal, ¿no? <ríe> No, Creo, si no la ufa me dice que es todo legal, yo le pregunto y me dice que es todo legal.